más él, pero empezamos ahí con todos los chicos y primero empezamos, obvio, como hobby, disfrutándolo, y bueno, de a poquito el profe vio viendo que teníamos condiciones y después debutamos con exhibiciones, después de exhibiciones pudimos sacar licencia amateur y bueno, y hoy estamos, ya hace siete años entrenando con el profe y bueno, el viernes once vamos a estar debutando como ya boxeador profesional en San Pedro. Bien, bien, van a ir a, a, a San Pedro eh, ¿Cómo es eso de, la, de las exhibiciones? ¿Las primeras exhibiciones cómo las tomaste vos? Y bien, Los nervios y, y eso La verdad que estaba un poquito nervioso así En la primera exhibición Pero lo supe llevar tranquilo Yo pesaba recién ahí eh, 40 kilos creo que tenía Y me habían puesto un rival <risa> más pesado Y la verdad que ahí fue cuando Ya lo sorprendí al profe Porque me fue mucho mejor a mí Como que fui más superior Y ahí me siguió llevando a más exhibiciones Para obtener más experiencia Hmm. Eh, bueno, Lautaro, ¿cómo, cómo viene la, la actividad de boxeo en el, en el poli con estos dos años? Eh, no, muy bien, después de, de la pandemia, bueno, pudimos que se reincorporen todos bien. Todos los boxeadores que ya venían eh, Bueno, durante la pandemia también seguimos entrenando Pero bueno, después de que se abrió, volvieron todos al poli Gente nueva también Bien Y nada, por suerte lleno como siempre Muchos boxeadores recreativos, amateurs, profesionales. bueno También ahora él que va a debutar ahora el 11 en San Pedro. Venimos con una buena preparación, así que llegamos de la mejor manera. Seguramente cuando Félix arrancó, al Félix que es ahora que va a debutar profesionalmente, vos personalmente cuando lo ves y ves la carrera de él, ¿cómo te sentís? No, un, un orgullo, cómo fue cambiando... Eh, no solo profesionalmente en el boxeo, sino como persona también. Mm. Ese, ese cambio de que ya es un hombrecito, desde que llegó que era un, un pibito de 14, 13, 14 años. Y sí, como dijo él, cuando hizo las primeras exhibiciones, ya los movimientos, todo, te das cuenta que tenía eh, capacidades para hacer mm. boxeo. Y, y bueno, después en amateur también hizo una re, re linda carrera, estuvo en la selección. Así que ahora va a llegar, yo creo que es el momento de explotar. Siempre hablábamos con mi viejo el tema de eh, el boxeo, cómo va cambiando con el tema, antes, no sé, se metían y, y se mataban, digamos, y ahora vos ves que la gente, que los chicos que hacen boxeo siempre salen con la cara limpia, digamos, ¿no? Claro, más, más que nada en amateur, por ahí en profesional sí, se sigue viendo, obvio, mm. ¿no? Que hay muchos que terminan muy golpeados, lastimados, lo que sea. Eh, pero bueno, por suerte se, se los cuida más a los boxeadores ¿viste? Tienen, Hay otro tipo de guantes más grandes, cabezales ahí más protegidos, ahí con ahí barra eh, Se trata de protegerlos más y bueno, ya que lleguen a profesional Que no lleguen tan golpeados Claro Que lleguen bien en, en el tema físico, Félix, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo viene avanzando el boxeo? No, re bien, porque tenemos un preparador físico Que es allá 6, Beto Ávila Él se encarga de la preparación física Bien. Y bueno, y después todos los que boxeo con Lautaro Y también Lautaro me manda a correr Hacemos pasadas Porque como dice Lautaro, si no querés que te golpeen Hay que estar bien entrenado En cambio, si vos no vas con una preparación claro. Obvio que vas a salir lastimado claro. El cuerpo solamente va a accionar Cuando estás ahí, viene preparación física Y viene con el tema De la alimentación, ¿no? Sí, con la alimentación también, obvio, hay que cuidarse Nosotros no es que nos cuidamos Wow, súper hmm. exigente Pero tratamos de, de ahí de cuidarnos bien. Está bien, está bien. El tema del, del, del boxeo en el, en el poli, ¿cómo, ¿cómo viene, digamos, con el tema de las chicas? Eh, chicas vienen, vienen. No vienen muchas, están viniendo pocas ahora, pero las que vienen están haciendo recreativo. La chica que teníamos peleando eh, no pelea más por un tema, bueno, que tiene que trabajar, no tiene tiempo. Una lástima, mm. andaba bien. Pero bueno, eh, son situaciones que <risa> hoy en día pasan claro. y no, no podemos decir nada. Claro. Eh, pero sí, ¿no? Siguen viniendo chicas, chicos. Todo. ¿Y con las chicas es el mismo estado físico? Digamos, la preparación física es todo lo mismo que con un hombre o es distinto lo que vos preparás? Y depende de cómo sea, son distintas planificaciones que tenemos con los chicos. Claro. Depende si es amateur, si es profesional, eh, cuánto pesa. Obvio que cada, cada uno lleva su distinta planificación a lo que se apunta, ya sea en amateur o profesional. Porque los que pelean amateur, por lo general, pelean casi todos los fines de semana. Mm. Entonces tenés que claro. planificar eh, a corto plazo. Mm. En cambio del profesional, ya ahora debuta hace varios meses, ya venimos planificando todo lo que es el entrenamiento. Ya ahora que queda una semanita, ya esta semana, ayer cortamos el última, la última sesión de sparring, que fuimos al CDM a Casero. Ah. Y ya ahora queda bajar tres kilos que nos faltan para el viernes que viene, para que dé bien el peso. Ah, claro, porque es con distintos pesos, ¿no? También. Claro, él va a debutar en pluma, que son 57 mm. kilos, 57, bien. 150. Ahora está, ayer salió del poli con 60 kilos, ah. así que son un poco menos de 3 kilos, <risa> Qué bueno. Va a y ahí está que... el tema de la alimentación y claro. de lo que estábamos hablando. Claro, claro, ahora ya es más que nada eh, cuidarse en las comidas, mucho aeróbico, mm. y, pero llega, va a llegar llega bien. Se sí, llega, sí, se, se, se sí, llega. Sí, sí, sí obvio. Está bien. Pasa que tampoco eh, puede cortar mucho antes el peso, porque a él le sirve que haga sparring con 60 kilos, 62 kilos, con chicos de ese peso. Ah, está porque bien. Si ya está mucho tiempo antes con el 57 kilos, no va a rendir bien en los entrenamientos. Se entiende, o sea, se llega al peso dos días antes de la pelea, una cosa así. Claro, ya el día antes, tratar de estar medio kilo. Un kilo como mucho arriba del peso y el día del pesaje, sí bueno, por ahí no comes ese día, no tomas agua, nada y llega con lo justo. Total, tenés 24 horas después para, antes de la pelea o un poquito más, para llegar bien. ¿Y vos cómo te sentís eh, en cada pelea? No, yo en las peleas me siento bien, por suerte, yo toda mi carrera amateur la hice en 56, así que tenemos ya experiencia peleando en ese peso. Ahora bueno, por un tema de desarrollo, subí de categoría recién este año y más la claro. parte física subí más 62 kilos y bueno nosotros vamos a pelear en 57 100 y eso sí se baja solamente la semana de la pelea porque si no nos rendimos los entrenamientos los sparring malos sparring que hacemos con boxeadores profesionales ya de buen nivel ah, tenemos que bancar porque si no podemos salir lastimados Sí, es, es un tema ser, ser sparring, ¿no? Porque no sabes para dónde viene la mano, ¿no? <risas> sí, pero mucho mejor es hacer con los mejores. Nosotros mm. tenemos un campeón mundial juvenil que es allá de, del Club Comunicaciones y con él hacemos siempre sparring. Es, ya es profesional y bueno, me transmitió mucho para que yo ya aprenda en este nuevo camino que voy a tomar. Ah, te va aconsejando, digamos. Pues claro, sí. Sí. sí. Me sirve mucho, la verdad. Entrenar como se sí. Está bien, está bien. Siempre llevan eh, a a, a, a Don, ¿cómo era a San Pedro. Sí, ¿Siempre sí, llevan bien. a San Pedro? ¿A qué otros lugares más? Eh, a San Pedro, ahora es la tercera vez que vamos a ir. Que hace el promotor que, que nos convoca, hace lindos eventos, la verdad muy bien organizados, no, nos tratan muy bien. Eh, pero profesional, eh, fuimos ahí, bueno, después acá en la MUNI, cuando mm. antes se hacía. Ahora seguramente volveremos a hacer acá en el estadio municipal bien bien las exhibiciones antes de eh, Taïce Sport que pasan la, las claro, profesionales digamos. y ahora con el promotor que hace acá en el estadio que es Margosian de Taïce Sport sí eh, ya hablamos para que bueno él pueda hacer la carrera también acá bien. Viendo, acá en el estadio Así que, pero bueno, ahora hacemos esta pelea acá porque ahora por el tema del mundial, por Teis no va a haber por un mes peleas. Claro. Así que bueno, tomamos esta se, pelea y cuando... Se para el mundo con el mundial, digo. Con el mundial, obvio. Por hmm. eso, agarramos esta pelea y bueno, ya nos dijo que en enero... Eh, ah, ya para el año que viene. Para enero, claro. ¿Puedo hacer, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. No, no. no, no, no. <risa> no primero, una primero una pregunta en broma para el boxeador. ¿Estás viendo el mundial? Y decís pero che, no hay peleas porque están jugando al fútbol. Y de repente se agarran a la piña dentro de la cancha y vos decís, no es justo. No <risa> es justo. Si se van a bajar la pelota y dice, pero nosotros sí, claro. somos los que queremos pelear. Más allá de eso, me interesó la cuestión del sparring y entonces digo, vos cuando seleccionás el sparring es alguien que te, que, digamos, te ayuda en el entrenamiento cuidándolo a él o a la persona que sea, sí, claro. porque ellos eh, si quieren te lo, te lo destruyen sí, entre sí, comillas sí, sí, no es sí. cierto Contá vos cómo es la primera vez cómo fue la primera vez que te subiste a un ring con un sparring con experiencia ¿Cómo, qué pasó y la primera vez la primera vez haciendo con un profesional fue en el gimnasio del chino mañana con el más reconocido que es agustín gauto sí. y sí sentí mucha diferencia porque es otro nivel yo no, no me lo imaginaba tan así es un peso encima más chico que yo y lo sentía como un 70 kilos de lo Mira, fuerte que era. era emocional tenía... Miedo no, pero no. tus temores, no, eso no. Tenía un poco de nervio, pero también quería probarme con un rival de ese detalle, de claro. ese calibre, a ver cómo sí. me iba. Y también sirve técnicamente que te sacuda. ¿no? Claro, ¿no porque cierto? uno aprende muchísimo más de uno que saca lo mejor de vos en un sparring que uno que puede hacer de tu nivel, más o menos. Claro. Se, sí. ¿Se aprende más cuando ganás las peleas o cuando las perdés, digamos? No, las dos. Cualquiera desvalía cualquier pelea. Siempre es válida, experiencia, sea, digamos. Sí, siempre todo se se agarra experiencia en cualquier, se sea guanteo o pelea, siempre tenemos ahí experiencia. Mm. Ahora, ver, la pregunta es para, es para vos. Yo me acuerdo una vez eh, hablando con un profesor que enseñaba tenis. Sí. Y el tipo decía que su éxito era si el jugador, mientras jugaba en la cancha, no lo miraba a él. Viste que hay jugadores de tenis, no sé si observaste, que miran al costado sí, que sí. están jugando y mirando al técnico porque no se tienen confianza. Sí. Pasa lo mismo con el boxeo, que vos digas, Mira, mira para el rincón, pero es decir, vos, que vos lo tengas que llamar la atención, pero que él esté concentrado en lo que sepa hacer, porque vos estás confiado en que él sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo, cómo, se, cómo lo ves eso? Y, sí, sí, muchas veces se ve, se, se nota, por ahí te lo transmite el boxeador, de, de los nervios que tiene, o por ahí se siente una mano, lo ves, eh, pero bueno, nosotros de abajo tratamos de transmitirle toda la confianza, de que de, si está golpeado que camine, que recupere, Obvio que, que el boxeador arriba, él, él, él es el que lo siente. Pero bueno, de abajo tenemos que transmitirle toda la confianza. Lo que pasa mm. es que de abajo también tenés una lectura diferente del contrincante. Claro. ¿no? Y sí, observas sí. cosas que le decís, mira, andale por tal lado que no, no, no tiene un buen gesto técnico. Claro, sí, sí, totalmente. Nosotros trabajamos, bueno, ya con él hace como siete años que venimos trabajando. Nos conocemos muchísimo. Y bueno, tratamos en los sparring de trabajar todo. En la corta, mediana, larga distancia, entrar, salir. Ser boxe él es muy buen boxeador, estilista, pero ahora incorporamos que en lo profesional es más también la pegada. Claro, entonces la ahora, fuerza, la fuerza. Entonces ahora él también está muy fuerte, muy potente. Eh, pero que siga teniendo ese estilo de boxeo que es el que llama la atención, que, que por eso lo convocaron a la selección. En todas las peleas le gustaba el estilo de él, de pegar y no dejarse pegar. Claro, porque de repente hay, hay peleas que de repente tenés un contrincante en el cual vos decís, bueno, eh, voy a ejecutar cuatro o cinco movimientos, te diste cuenta y lo terminaste rápido. Pero hay otros que de repente tenés que usar el estilo como si fuera que estás jugando al ajedrez, ¿no? Que le vas pegando por acá, le vas pegando por allá y vas viendo por dónde lo limas hasta que luego podés definir. ¿Es un poco así lo que estoy diciendo o estoy diciendo cualquier cosa? No, ah, sí, sí, todo es así, eh, depende de lo que ofrezca al otro rival, a veces hay rivales que son más fuertes, que te van a ir para adelante todo el tiempo otros que son más estilistas, que te van a amagar antes de entrar y bueno, vos por eso tenés que estar preparado para todos los terrenos sea a la larga o a la corta distancia, ahí tenés que resolver en un segundo porque bueno, en un segundo también se puede acabar la pelea ¿Y ¿Cómo se te ocurrió a vos esto de, de meterte en el boxeo? porque mira que hay un montón de deportes, está buenísimo porque tiene una preparación física muy completa del boxeo en realidad yo fui solamente por, por hobby, me había llevado un amigo, pero nunca había hecho ese deporte, pero no, de la primera vez que entré al gimnasio quedé ahí encantado, me gustó todo lo que se Fuiste de chumas. De chumas, chuma. y <risa> te quedé ahí para siempre, sí. Pues, fue con muchos chicos ahí de, de Barrio Mitre, que es donde vivía adelante. Ah, ¿sí? ¿Cuánto mm. iban? Como 10 pibes. Como, digamos, todo. claro. Iban todos ahí la banda, y bueno, el claro. único que, que quedó... de Esos 10 quedó él nada. ¿no? Claro. Sí, solamente fue por diversión más que nada, porque tenía 14 años y quería largar mi energía en algo. Y nada, no, sí. y ahí... Pues. ¿Y qué te dicen tus amigos, eh, tus amigos del barrio, de, del colegio, de lo que sea? ¿Qué te comentan? Hay mucha gente que, que me ve, que sabe cómo ya peleé por se por, como boxeador amateur, todas esas cosas, y se enorgullecen le gusta que yo haya seguido ese camino. Porque está bueno siempre tener un deportista en el barrio, al menos que sea un poco de ejemplo para los chicos y todas esas cosas. ¿Así me pedí a <risa> y ¿Por qué te puedo tocar? Claro, así me dices ¿Y llegaste a la selección? A la selección sí, lamentablemente, obvio, nunca pude competir para ellos, pero fui a compartir el sparring con los boxeadores de ahí, que Bien. fue una experiencia, porque conocí varios amigos ya de ahí que ya están entrenando hace años en la selección y sigue sí, saliendo. ¿En el CEDEM? En el CENAR. En el CENAR, digo está bien y cuando fuiste cuando llegaste cómo te recibieron no todos los chicos la verdad son muy buenos son más de otras provincias de Córdoba Santa Fe ah, que están ahí ya de titular por decir y no sí sí yo estaba ahí maravillado lo veía a ellos por su y estar entrenando con ellos me, me re gusta porque eso es un orgullo nos representan al país cuando, cuando vos enseñas boxeo en el, en el poli y ves eh, el lugar lleno ¿Cómo te sentís? No, también re, me enorgullece ver el poli que haya un montón de, de, de chicos que quieran hacer boxeo, chicos, chicas, ¿no? Mm. Eh, y la verdad que lo saca mucho a muchos pibes de, de la calle, pero ¿viste? la mayoría que van son muchos pibes humildes y bueno, y la verdad que verlo después, como él cuando vino, prácticamente era un pibe de, de la calle, estaba vivía en, estaba más en la calle que, que en la casa. Mm. Y ver cómo, cómo crecen, cómo van cambiando la personalidad, la forma de ser, no solo en el ámbito deportivo, sino en la forma de ser de ellos, en lo humano, eh, está muy bueno, es muy lindo. Claro, además el, el, lo que hace el deporte es que sociabilizan con más gente y eso, ¿no? Y sí, totalmente, le da muchos valores, le da compañerismo, comparten, mm. Mm. que por ahí no lo tenían inculcado ellos, ¿no? Mm. Entonces... Está, está muy bueno. Y después ver cómo crecen, cómo crecen y, y se van, porque así como llega profesional, se tiene que ser profesional en todo sentido. Claro. No sale, no toma, no fuma, nada. Claro, Entonces, cambia la vida, cambia, cambia la, la vida, vida. Totalmente. Si no, el día de hoy no sé dónde estaría <risas> si no hubiese seguido este camino. Claro, claro, claro. Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo viene un poco ahora la...? Bueno, se van el 11 a, a San Pedro y después... Eh, Mira, mañana peleamos eh, el Morón. Bien. Llegamos a Román Campos, un chico de 17 años que está en la selección. Eh, está entrando en el, la selección juvenil acá en el Senar. Eh, está como de suplente ahí tratando de ganarse el puesto, pero bueno, ya lo tienen También ahí. Es sí, sí, vive atrás de la MUNI. No sé cómo se llama el barrio ahí. Eh, detrás de la MUNI, que... Las casitas. Las casitas, Las casitas. Ahí. Mm. Eh, Italia, eh, que... <risa> y Esteban Blanco, otro chico de 19 años Que también va a ser su pelea número 10 bien. Que también anda muy bien eh, Viene ganando, creo que perdió una sola Después ganó toda eh, Anda muy bien Y son chicos que también tienen futuro Vamos dos veces por semana al CDEM O a Rafa o a otros gimnasios así, Donde hay profesionales a aguantear. Mm. así Igual que él, los otros dos chicos también Ya aguantean con profesionales Así que estamos... Estamos contentos por la linda carrera que, que van teniendo. Sí, además el boxeo va creciendo, bueno, con Brian Suárez, ¿no? Claro, sí, no, Brian, la verdad, la última pelea, pobre, una mano así de la nada, sí. que se comió, y pero venía siendo un carrerón. Mm. Ojalá, Dios quiera, vuelva pronto, porque yo, yo tiene mucho le, que dar. Yo siempre lo gastaba a Brian un poco porque le digo, escúchame, yo preparo, no sé, el asado, preparo esto, me pongo a ver tu pelea, pum, terminó la pelea. Y <risa> Pea, <¿no? risa> pega como un animal. Y el Bebo también. ¿viste? El, el Bebo, Bebo ya, también, ¿no? que va a Rusia, ¿no? Que fue como dos o tres veces a Rusia. Sí, Ahora sí, creo sí. que iba a pelear acá. Ojalá que pelee acá en Urlingan, que luego también convoca a mucha gente cada vez que mm. pelea acá. Eh, hay, hay hay buenos boxeadores acá en Urlingan. Pregunta para vos. Eh, nosotros te hemos visto y hemos tenido el privilegio. De, de verte acá, también el señor, él escribe vos escribís en la hora de Birmingham todos los contenidos de boxeo que ustedes leen, son escritos acá por el caballero lautaro que lo vuelvo loco que lo vuelve loco, pero, pero yo lo que te felicito como editor es que mandás exactamente y perfectamente la cantidad de palabras que tenés que mandar y fotografía, no, no no es, no es un dato menor, ¿eh? está muy bien editado, la pregunta es Vos has hecho todo un desarrollo, has acompañado a todos los chicos y las chicas que se vienen acercando al poli, algunos como él están teniendo ya un desarrollo profesional. En lo personal, tu trabajo, ¿a dónde te ves? Es decir, ¿qué es lo que a vos te gustaría? ¿Con qué eh, te gustaría soñar eh, en este eh, trabajo de preparador físico y director técnico que vos tenés? te estoy preguntando sobre tu propia persona y a mí lo que me gustaría es tener eh, un gimnasio grande donde claro. puedan venir muchos chicos si o sea, es gratuito más profesional. más profesional en donde pueda estar todo el día dar también la parte física aparte Como la un parte un para boxeo. claro sería para la ideal sí sí sí sacar muchos chicos chicas de la calle que vengan al gimnasio eh, si es municipal, buenísimo si, si es mío y como tenía antes en primero de mayo que fueron sí, sí. Eh, viste que estaba lleno la Está mitad lleno. de los pibes, piba por ahí no tenía para pagar yo lo dejaba <coughs> igual, aunque yo tenía que pagar un alquiler ahí eh, pero bueno, mi, mi sueño lo que más me gusta es eso, estar en el gimnasio sacar chicos como él como el, los pibes del poli que, que boxeen y bueno y llegar a tener algún campeón del mundo muy bien para, acá para el caballero el loco lo que tiene lo metí, tiene la sonrisa fácil, es fácil, es fácil <risa> pregunta la la decime en lo en, como en tu persona vos dónde te querés ver dónde te gustaría verte desde el punto de vista eh, sí. deportivo y después como persona en la vida en general no lejos sueño con algo súper grande ganar un título mundial y bueno y de ahí seguir unificando todas esas cosas ser, por tomarlo como ejemplo, ser como un canelo, digamos. Claro. Algo así. Claro. Sí. Claro. Muy bien. La verdad es que muy orgulloso acá de, de recibirlo. Escuchame. Y cuando seas un capo, danos bola. Acordate no, de a... nosotros. No. Vamos a hacer un podcast. No me la que haya vuelto el, el boxeo al Luna Park es un estadio que en la actividad que es muy, muy importante, ¿no? Y sí, es la meca del boxeo. Es la meca del boxeo argentino. La verdad que fui el último que peleó Brian y la de sí. fondo había peleado el eléctrico por el título del mundo. Sí. Eh, la verdad que verlo lleno, explotado, como me contaba, no sé, mi abuelo, mi viejo, como era antes. Mm. Era hermoso, hermoso verlo así. Y el gimnasio? el gimnasio, que ahora lo van a remodelar, algo así, ¿no? Ah, no sabía eso, pero sí, mm. sí, sí, sí, sí. dice que también viene. Ahí se formó un monzón. Sí, iban todos. Dicen claro, claro. no que eran, ahí sí estaban a bala, todos, los mejores. ¿Y a vos te gustaría pelear en el en el lunes? No, sí, sería un sueño. <risa> Ojalá el año que viene puede ser que tengamos ya la oportunidad, ya vamos ah. a tener varias experiencias de eh, profesionalismo y si Dios quiere va a salir una pelea ahí. Con una, alguna promotora que haga ahí. Bueno, te, te doy una bandera de la hora de Burlingame y, <risa> y, y, y entras al, al rincón. <risa> ¿No? no, no, no en serio, en serio, Así que bueno chicos, muchas gracias por este, por este ratito, por acercarse acá a, a nuestros estudios de la hora de Burlingame. Y como siempre decimos, nosotros somos un medio local, además somos vecinos de Burlingame y nos gusta estar con, con los deportistas, ¿no? Al lado de los deportistas y. y y estar ahí a lo que van haciendo, ¿no? Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Fede, a tu viejo que no quiso salir en cámara con nosotros. <risa> pero. Le da vergüenza la cámara. Es? No, Está el, productor. Perdóname, yo estoy editando para ustedes. Está muy bien. No, no le gusta la cámara a él, por eso. Ah, se nota. <risa> por siempre tenernos en cuenta, la verdad, muchas gracias. gracias.